El tercer encuentro internacional de librerías y editoriales independientes Otra Mirada reunió en el Centro de Formación de la Cooperación Española en la Antigua Guatemala a profesionales iberoamericanos de todos los ámbitos de la industria del libro. La edición es un conjunto de oficios. Eh, los, oficios los, los oficios expresan saberes, pero esos saberes... Saberes poco formalizados. Por supuesto que hay teoría de la edición, hay manuales para editores, hay textos de referencia y de reflexión, de... pero no es una disciplina que tenga un conjunto de saberes rigurosamente ordenados, jerarquizados, etc. Buena parte del oficio se construye en interacción con los colegas, con colegas de la misma actividad de otros eslabones de la cadena, para entender... ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿A qué problemas se enfrentan? ¿Cómo los resuelven? Porque de pronto cuando uno tiene un problema, yo como nicaragüense y me encuentro con un problema editorial o un problema eh, de librería, pienso que estoy solita pasando ese problema. Aquí nos damos cuenta que tenemos los problemas similares y juntos, conversando, podemos encontrar por experiencia del otro, cómo resolver un determinado problema. El panorama editorial independiente se enfrenta a numerosos retos. El encuentro sirvió para el intercambio de experiencias entre iguales y para reafirmar que la clave del éxito del sector sigue estando en los lectores. Sí, tenemos un público adulto que son jóvenes interesados en el tema del diseño, la ilustración, en nuestro... Público objetivo son los niños y los niños no tienen autonomía, eh, eh, ni la tienen para la selección ni la tienen para la compra. O sea, eh, ese gusto por la lectura y ese gusto por cierto tipo de libros se construye con el tiempo y hay que hacerlo de la mano de los padres y de las familias, porque si no, eh, pues, o sea, ¿qué sentido podría tener? Es, es casi que imposible. Todavía hay un público que se siente implicado en un proyecto editorial, no solamente en la lectura de un libro, sino en el discurso que construye un catálogo, un catálogo que trata de articular un conjunto de problemas, no necesariamente una ideología, sino un recorte de problemas, de, de, de modos de enfocar los problemas, de sensibilidades sobre los temas de los que se ocupa, etc., y creo que efectivamente hay un público que establece una interlocución con la editorial, no solamente con los autores por los libros. El mercado del libro infantil está confinado en escuelas y bibliotecas, en escuelas por intermedio de multinacionales y empresas que producen texto escolar y en las bibliotecas gracias al apoyo del Estado América Latina es un, eh, se ha caracterizado por la no construcción de un, de un espacio para los lectores de a pie eh, y ha mediado eh, demasiado en, en la compra y en la dotación de las bibliotecas y, y, en, o sea, y en la formación también del mercado y de los porque es la edición independiente y la unión y la unión de esa edición independiente con las librerías eh, que pueden hacer que esto cambie lo importante es que hemos iniciado este corredor de literatura centroamericano bajo muchos problemas que resolvemos en el momento en el día a día eh, no es una planificación cómo lo vamos a resolver porque las fronteras son un verdadero dolor de cabeza nosotros no hemos logrado ahora decir, ya, hay un proyecto que divulga toda la literatura centroamericana, pero sí estamos dando los primeros pasos. Los encuentros que se hacen a nivel centroamericano con escritores, con autores, con eh, gente que tiene que ver alrededor de la cultura, de verdad que son grandiosos. En Nicaragua hay dos encuentros, uno es Centroamérica Cuenta de Sergio Ramírez y es un encuentro de literatura centroamericana importantísimo. Y el otro encuentro es el eh, Festival de Poesía, que se celebra en Granada, Nicaragua. Y es muy importante porque llega muchísimos poetas centroamericanos. Eh, yo creo que somos mejores cuando, cuando vemos el mundo desde lugares distintos. Creo que son mejores profesionales, pero son mejores personas cuando entendemos, o intentamos, o cuando menos hacemos el esfuerzo de, de, de tratar de entender quiénes somos nosotros.